La pandemia sanitaria, esa empezamos a ver el final, pero las consecuencias económicas y sociales eh, se pueden quedar durante mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo afrontamos la nueva, eh, la nueva situación que se, nos ha, que se nos ha generado. Pero por ello sigue siendo necesario que analicemos lo que hemos hecho antes de la pandemia, cuando hemos dado vueltas respuestas a otra crisis impresionante durante el periodo de la estrategia 2020 para aprender de entonces no cometer los mismos errores, utilizar los elementos que hayan podido haber positivos para aplicarlos a esta realidad que, vamos a, que estamos viviendo y que vamos a vivir ¿no? con estas nuevas circunstancias consecuencia de la COVID-19.